Desde la tradicional senda en medio de cabra... ...Fran y Susana, nuestros hortelanos más jóvenes y valientes... ...nos brindan cada semana sus verduras y frutas... ...al mismo tiempo... ...que los vemos avanzar a pasos de gigante... ...en su aprendizaje de la agricultura. La huerta Eco... ...mantiene la esencia de las antiguas huertas segabrenses... ...ya que además de una nutrida variedad de verduras y hortalizas... ...cuenta con una buena colección de árboles frutales... ...para delicia de nuestro paladar... Pero lo más importante de esta fiesta de colores y diversidad es el esfuerzo y la paciencia, la ilusión y la perseverancia que cada día le dedican a la tierra a estos nuevos hortelanos, que se han convertido en un claro ejemplo de que la agricultura ecológica es una oportunidad de progreso y una opción real de futuro. Subética Ecológica, Alimentos por el Bien Común.